imagina un mundo donde todas las personas tienen acceso a la suma de todo el conocimiento humano pues eso es lo que estamos haciendo y en ese mundo estamos y no lo digo yo lo dijo Jimmy Wales